Lionel Messi ha dado una entrevista por primera vez desde que ganó la Copa del Mundo en tierras parisinas, todavía reconociendo que se siente en un verdadero sueño tras todo lo que pasó en Qatar que desde ese día es un tipo por completo diferente y que definitivamente acabó con el sufrimiento y decepciones que tenía desde hace mucho tiempo con la selección de Argentina tras varios fracasos en la cancha pero que por fin el círculo estaba cerrado, admitiendo además que el duelo más difícil que tuvieron en el mundial fue contra México, sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención de la pulga fue cuando confesó que no le gusta lo que hizo después del encuentro entre Países Bajos desde ir a encarar a Luis Vangal hasta la famosa frase de anda pa' ya, bobo, porque eran momentos de tensión y nerviosismo y que nunca planeó ser así, reconociendo que no le gusta para nada la imagen que dejó en redes sociales ¿Qué después de eso? Muy bien, messias. Nunca estoy de poder pedir una disculpa. ¿Disculpa? ¿Qué disculpa, petuntudo? Anda para allá. ¿o? ¿Qué miras? ¿Con Kilian hablaste la final? ¿O, o fue incómodo? No, no. ¿Mm? Sí, hablamos por encima, la verdad, de, del partido, de, de lo que <risa> como, sí. como se había vivido en Argentina. Todo bien, de, de, de Esos días que yo había estado de, de vacaciones y los festejos que habíamos tenido. Nada nada más, pero, pero bien, re bien. ¿Pero es complicado? Cuando, digamos, el Angelito decía no se habla más, cuando pasa así... No, no, incluso, claro, eh, tampoco uno quiere hablar y sacar el, ¿Eh? Eh, el tema de, de la final y hablar de eso. Yo estuve de, del otro lado también, me tocó perder una final del mundo también y, y yo no quería saber nada que se de, hable de, de eso, de lo que de lo que había pasado y y de nada de lo que tenga que ver con no, el 2014 digamos, se acuerda por, por eso tampoco tampoco quiero Vale, basta de, alguno el otro el tema, pero la verdad que ningún problema con, con Killian todo lo contrario con Killian hablaste ah, de la final o, eh? o, o fue incómodo pero también no, no, no, no. Sí, hablamos por encima la verdad de, de cuando cuando se pusieron 2 a 1 y dije, para qué mierda hice <risa> <Y> ya, pues, <risa> esto no pues pasa, ¿viste? Y cuando cuando se pusieron 2 a 1 y que para qué mierda ahí se ve, eso <risa> ¿Qué pasa, ¿viste? Y... El Divo Martínez obligó a la FIFA a crear esta nueva regla Se va a acabar el juego ¿Eh? psicológico de los porteros durante los penales Y el Divo Martínez sería uno de los grandes responsables de por qué está este tema en la mesa de la FIFA Así tal cual, el periódico okay. europeo de son dijo lo siguiente Las payasadas del Dibu durante la Copa del Mundo pusieron en alerta ah, a FIFA. Y mira que hasta el periódico le contó todas y cada una de las que hizo en el Mundial Y en resumen lo que el artículo dice es que se vienen grandes cambios a la hora de patear un penal para la la próxima temporada. Todo esto con el objetivo de restringir la interferencia de los porteros durante los tiros de un penal. Y sinceramente no se me ocurre mucho de cómo le van a hacer, ya sea que si el portero se le acerca... Eh, no, ni jugar tampoco al fútbol. Mucho que jugador caminante. lo van a molestar o que ahora el portero no puede salir del área chica. La verdad no lo sé, no lo tengo muy claro. ¿A ti qué se te ocurre? Por último dijeron que en febrero armarán la propuesta oficial para que en marzo cuando se ejecute la Asamblea General Anual, donde se revisan todas las normas, decidan si esto se aprueba o se niega. En fin, ¿tú qué opinas de esto? Eh, no, Natural.